En este video te enseño cómo capturar lo que tengas en pantalla en Windows. Para ello utilizarás la tecla Impant o Print SCR, depende del idioma de tu teclado. Una vez que tengas en pantalla lo que deseas capturar, oprimes la tecla Impant. Una vez hecho esto, te pasas al menú de inicio y en la caja de búsqueda escribes MS Paint y das Enter. Windows buscará un momento y te mostraré el acceso directo al, al programa le das clic esperas y observarás que se abre la ventana de Paint te vas a la opción que dice pegar y das clic Ya tienes tu imagen pegada en Paint. Si quisieras solo un área de esta imagen puedes seleccionarla y la recortas con la herramienta recortar. Eso es todo, ya tienes únicamente la imagen y puedes guardar en el, en el formato que más te agrade. Espero les sea de utilidad. Y agradezco sus comentarios y si pueden compartirla en sus redes sociales me ayudan bastante hasta la vista